Yo destaco que hay que estar muy en contacto con los clientes, contándoles lo que está pasando. Eh, quiero decir, hay que acompañarles. Si hay un momento especial, es cuando la volatilidad está alta, hay que estar, no, no esperar a que te llamen, sino llamarles. Eso es lo que hace un buen asesor.